Hablábamos en el día de ayer con el general Juan Pablo Ferreira sobre este inicio en San Francisco de Macorís del plan de seguridad ciudadana. Dice el general que inmediatamente en el día de ayer se puso en ejecución todo lo que se dijo en este lanzamiento que se realizó en el recinto UAS San Francisco y que contó con la presencia de la Vicepresidencia de la República, dice el general que ya los sectores San Martín, Santa Ana, eh, también Vistalvalle, Valle, pues tienen ya desplegados los equipos. Si en el sector San Martín se ponen 10 policías, nada más 10, se siente se siente en el sector, con 10 que pongan. De los 500 que Chu dijo que aquí había, 500 policías, dijo Chu. Vamos a escuchar lo que el general dijo. A partir de ayer fue que inició, ayer se le dio apertura. Ustedes saben que tuvimos la honorable visita de la señora eh, vicepresidenta de la República. También contamos con eh, la visita del de ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y nuestro señor director general, mayor general, licenciado, Ramón Sánchez González. ¿Cómo serán distribuidos los agentes ya policiales en la región? Oh, especialmente, eh, eh, ya se hizo la distribución, especialmente en el, en el barrio San Martín, en eh, el barrio Santa Ana, eh, vino una unidad también para el barrio... Eh, eh, eh, Vistelvalle Valle y los demás barrios realmente fueron 10 unidades que lo dieron y nada, con eso vamos a patrullar Yo estoy bien contento por aquí porque con eso vamos a garantizar ustedes van a ver realmente los resultados, van a garantizar la seguridad aquí desde esta provincia de San Francisco de Macorís ¿Cuándo inician eso ya, eso patrullar? No, inmediatamente ya eso de, ayer no lo dieron y ya estamos haciendo eh, lo, lo apresto para empezar desde ya. General, ¿Cómo andan los equipos, vehículos y demás protocolos para ese tipo de trabajo? Sí, sí, en cuanto a la policía, nosotros ya estamos preparados porque ya estamos distribuidos, tenemos el, contamos con el personal, tenemos el personal equipado. Usted sabe que nos, nos suministraron 100 hombres, también eh, chalecos esposa y demás eh, eh, apresto de, de, de policía. Por otro lado, conversamos con el magistrado Benedicto Reynoso con respecto a... Buenos días, Ramón. Ahí estaba su hermano, el general Ferreira. Acabar los robos y los atracos. Sí. Anote la fecha. Anote Ajá. la fecha. Hoy estamos a 16, ¿verdad? Sí. sí. Anote la fecha. Usted verá robos de aquí para adelante, porque cuando ellos no están, cuando ellos están aquí por lo nuevo, por lo menos, cogen ellos para otra zona, a de la de ellos, los, los, los ladrones y los atracadores, ¿me entiendes? Sí. Anota la fecha. Se lo voy anotando uno por uno. Usted verá, robo por aquí, robo por allí, robo por aquí, robo por aquí. Usted verá. Anota la fecha, nada más le digo aquí. Es cuánto? Okay. Ok. Una de las cosas que dijimos era que San Francisco es un pueblo pequeño, del tamaño del barrio que se hizo... Eh, el, la, esta misma actividad en Santo Domingo entonces ¿por qué no hacerlo en todo San Francisco? porque como dice nosotros lo dijimos aquí ayer que lo que van a hacer los puntos de droga y los delincuentes es mudarse abrir sucursales en otra parte del negocio Vámonos con el magistrado Benedicto Reynoso, señor director, con el que hablamos del caso de la instrumentación de este expediente en contra de Manuel Glo. Dice el magistrado Benedicto Reynoso que hoy se le va a pedir medida de coerción de 18 meses de prisión al pedir que se declare el caso complejo, pero además que el sometimiento de Manuel Glo y de los demás implicados en este hecho que ya están eh, cumpliendo medidas de coerción y también del de el bebé que va a ser traído desde Estados Unidos en extradición será un sometimiento por asociación de malhechores, red de sicariato y por los asesinatos de Suritén y de Quiquito. Suri y Kikito eran los los principales eh, colaboradores de Netali y que, como bien lo dijo Manuel, eh, Netali es que no le quiere pagar a quien él admitió que era su jefe, que él trabajaba para él, que es el el baby el bebé. Lo único que Manuel dice que los trabajos que él hacía para, para el bebé eran trabajos legales, no de sicariato. Vamos a escuchar lo que dice el magistrado Benedicto Reynoso con respecto a este caso. Bueno, como ustedes saben, a Manuel fue apresado en la ciudad de Salcedo en donde se le conoció una medida de coerción por el Policario de Amar de Fuego. Posteriormente, en el día de ayer, se le ejecutó la orden de arresto por el caso de la muerte de Zully. Y en el día de hoy se está preparando la solicitud de medida de coerción. ¿Qué está la solicitud del Ministerio Público? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? A Manuel. A Manuel. Bueno, estamos hablando de una red de sicariato, de crimen organizado. Se le va a pedir que se ha declarado complejo el caso como en los demás procesos y esperar, pedir los 18, a, eh, 18 meses de prisión preventiva. Él decía en el día de ayer, magistrado, que el apresamiento de él es para cerrar el caso. Que ¿Pretenden con él? Porque él es inocente cerrar el caso? ¿La posición de ustedes? Recuerden que él está diciendo la verdad. Él está rodeado de una presunción de inocencia que nosotros como Ministerio Público tenemos que despujarlo Y eso se logra a través de una buena investigación como se hizo y ya en el proceso o en el juicio de fondo eh, con la prueba que el Ministerio Público va a ser despojado de esa presunción de inocencia y va a obtener una sentencia Magistrado, pero nada más no se habla de Suritén, porque en ese mismo caso asesinaron un seguridad ahí mismo, ¿está implicado Manuel Glow en ese caso? ese joven también Está relacionado la ser que ocurrió, el primer caso fue la muerte de Quiquito. De Quiquito y de ahí en adelante siguieron otros hechos. ¿Qué le dice, qué le puede decir entonces la Fiscalía a, a, a los familiares de estas víctimas? No, que tengan confianza en las autoridades y el Ministerio Público, que todo va a salir bien y al final esas personas van a salir condenadas todas. ¿Cuándo está programada la medida de coerción? Tenemos hasta mañana, pero se va a presentar hoy.